de 1748 dio argumentos relativos a la necesidad de la persona y que tenga que estar... Dividida. Comienzan a flexibilizarse tanto las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Y el día de hoy podemos decir que los tres poderes tienen las tres funciones. Esto es, si teníamos un poder ejecutivo dedicado a la administración, un poder legislativo dedicado a la legislación, hacer el poder legislante y el poder judicial dedicado a juzgar. Podríamos decir, forzando un poco las cosas que los tres poderes hacen las tres funciones. ¿no? Así tenemos que el poder ejecutivo, destinado inicialmente a administrar, juzga cuando hay una función delegada. Tenemos, por ejemplo, los derechos legislativos. no medida pues los esto supremos ¿no? entonces que el poder legislativo tiene una función central que viene a ser la legislación también administra pues no solamente no está formado ¿no? es decir cuando la cuando el presidente de la república tiene mayoría en el Congreso y si no sabe manejar con responsabilidad tiende pues a romper el equilibrio de la separación de poderes por último el hecho de que existan órganos que eligen a los que van a desarrollar la labor judicial, tengan la presencia de representantes del ejecutivo y el legislativo, ¿no? una elección que debería ser transparente Las auditorías o las auditorías se traducen en la vigilancia sistemática y permanencia sobre las diversas entidades del Estado de la CGR. Las auditorías se concretan anualmente mediante la formulación y la ejecución de un, la persecución del delito y la reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la, de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes. El Fiscal General del Estado y los agentes fiscales. Por el Ministerio Público, por medio de los agentes fiscales, funcionarios designados y de sus órganos auxiliares, dirigir la investigación de los hechos punibles y promover la acción penal... siguiente compañero. Adelante. Adelante compañero Héctor Corrales. Eh, buenas noches. Eh, vamos a hablar eh, de la Defensoría del Pueblo. Eh, hablaremos de la Defensoría del Pueblo en la... Tiene tres propósitos. Defender los derechos de la comunidad. Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración. Supervisar la presentación de servicios públicos. El administrador de la de 35 años eh, Además, el defensor tiene la misma inmunidad y prerrogativas que los congresistas, y las mismas incompatibilidades que los vocales supremos. El cargo dura cinco años. Eh, la defensoría se organiza hoy en ocho adjuntías especializadas por ejes temáticos. Cuenta hoy con 38 oficinas eh, defensoriales a nivel nacional, las que a su vez desarrollan acciones itinerantes en las comunidades rurales más pobres del Perú. Desde 1993, que la Constitución, el Perú, por el Congreso, Jorge Sastreval de Noriega y los demás este, defensores eh, han sido designados solo adjuntos, de, encargados ante la imposibilidad del Congreso de llegar a un acuerdo. Eh, actualmente, nuestra presencia del pueblo es eh, la Eliana A. Ah, el, el Jurado Nacional de Elecciones. Cada vez que se acerca a las elecciones en el Perú, es común este, oír sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Es el organismo parte del sistema electoral que tiene tres partidos esenciales. Eh, sí, adelante, adelante, Todo, audio, ahora sí. Ya. ya, ahora sí mejor. Ya, el Jurado Nacional de Elecciones pertenece al sistema electoral peruano que tiene tres eh, partes esenciales: eh, uno, eh, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, eh, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no, el Registro de Identificación y Estado Civil, la, la RENIEG, y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué sirve este último organismo? ¿Qué es el Jurado Nacional de Elecciones? Es un organismo autónomo conocido así por la propia Constitución. Es decir, ni otro poder del Estado, ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Poder Judicial puede entrometerse en sus asuntos. Esto es porque el Jurado Nacional de Elecciones es una institución muy, important muy importante para garantizar los procesos electorales en el país. Si algún poder eh, tomara el control del Jurado Nacional de Elecciones, la democracia podría romperse. Una muestra clara uh, da nuestra posición es la siguiente. Bueno, el pre al presidente de la República solo se puede acusar por ciertas situaciones específicas. Por ciertas situaciones. Una de las pocas situaciones es por impedir el funcionamiento del jurado de elecciones y otros organismos del sistema electoral. Entonces, el jurado nacional de elecciones es un organismo cuya autonomía es esencial para la democracia en el Perú y está protegido de forma especial por nuestra Constitución. ¿Para qué sirve el Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, emitir, eh, eh, entendimos siempre es un organismo que se encarga de la justicia, los procesos electorales, es decir, el cumplimiento de las reglas durante las elecciones. No es el rol del Poder Judicial, sino de este organismo autónomo. Tal es así que las resoluciones emitidas, las regulaciones no son revisables por el Poder Judicial. Entonces, según el artículo 73 de la Constitución, el jurado nacional, que se cumple durante las votaciones de los constitucionales, referéndum y otros, y eh, elaboración de relaciones políticas donde están registrados todos los partidos políticos que cumplan los requisitos para ser considerados como tales, de velar porque cumplan las normas sobre organizaciones políticas y otras disposiciones electorales, administrativas, justicia en materia electoral y de proclamar a los candidatos elegidos los resultados electorales y de pro, y, y referéndum y, y, otras, eh, y, y otras, expedir los, las credenciales respectivas a los ganadores de los procesos electorales. Es el encargado de inscribir a los partidos políticos de organizaciones políticas desde de que el proceso electoral se de declarar los resultados y resolver disputas, tachas, duras electorales. ¿Cómo se estructura el Jurado Nacional de Elecciones? su máxima autoridad es el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Tiene cinco miembros cada uno es elegido por distintas instituciones de acuerdo con el artículo 179 de nuestra Constitución Política del Perú. Además de otras oficinas para facilitar su trabajo durante los procesos electorales determinados, el Jurado Nacional de Elecciones establece órganos de carácter temporal, llamados jurados electorales especiales. Así, el canal Electoral determina en qué circunscripciones y sedes convocará a estos órganos. Sus funciones de los jurados, especiales, jurados electorales especiales son similares a las del Jurado Nacional de Elecciones, solo que se limitan según sus circunscripciones. Por ejemplo, en el 2021, en las elecciones pasadas, la lista de candidatos de la presidencia y vicepresidencia del país se presenta ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, mientras las listas de candidatos al Congreso se escriben Dependiendo según el distrito electoral que pertenece, el jurado electoral especial se encarga de escribir las listas de los candidatos, expedir credenciales, fiscalizar la legalidad de los procesos y entre otras funciones, administrar justicia en materia electoral en primera instancia. Es decir, si algún problema con la lista a la presidencia un candidato, el jurado nacional de elecciones eh, Lima Centro 1 será el encargado de resolver primero. Si se apela a la decisión el jurado especial electoral, la última instancia siempre el jurado especial de elecciones tiene la última instancia. También se puede declarar la nulidad total o parcial de un proceso electoral. Primero, los jurados especiales electorales pueden declarar la nulidad de las votaciones en mesas de sufragio cuando haya irregularidades en las instalaciones de mesa, en las votaciones, eh, fraude intimidación, entre otras. Eh, el jurado nacional de elecciones puede declarar la nulidad en todo un distrito o provincia cuando los votos blancos o nulos superan el dos tercios de los votos válidos. Asimismo, se declara la total de una elección, los votos eh, nulos o blancos superan los dos tercios, superan a los votos válidos. A nivel nacional, o si se anulan en los procesos electorales. ...en una o más circunstancias que se representan en conjunto, a un tercio de la votación nacional. En conclusión, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo cuyo rol es velar por la legalidad de las instituciones de los partidos políticos... ...y por la legalidad de los procesos electorales o de consulta en el Perú. Sus decisiones son finales y funciona independientemente del resto de poderes del Estado. Gracias. A continuación, eh, nuestro compañero Miguel Carpio. Sí. Bien, doctor. Eh, buenas noches, compañeros, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Adelante, adelante, adelante, Miguel. Eh, continuando con, con el tema, doctor, este, a mí me ha tocado el René y el Tribunal Constitucional. Eh, sobre RENIEC, doctor, remontándonos un poco a la historia, ¿no? Durante la época del virreinato eh, no existía ¿no? una legislación para que sean los y las eh, personas, ya que todo estaba a labor de, labor estaba atribuida ¿no? a, a la Iglesia Católica ¿no?, y consiguientemente las parroquias, ¿no? Con las parroquias, ¿no? tanto así que la iglesia católica a través de las parroquias tanto este así que se regía por el derecho derecho canónico no eh, en 1852 eh, se se promulga el primer este eh, el primer código civil peruano no se crea el registro de estado civil no la, cal, la cual estaban encargadas las las municipalidades no eh, esto era con la finalidad de conocer el, el número de, de electores, ¿no? de ciudadanos electores. Y para ese entonces el documento, el documento de identidad que regía era el, el, la libreta electoral, ¿no? la de tres cuerpos. Eh, ya en 1995 se crea el RENIEC, no, mediante la Ley 26.497. Eh, este, como un organismo constitucional autónomo, ¿no? Con personalidad jurídica. Eh, entonces debemos señalar en este, en este punto que, que el RENIEC no, no pertenece ¿no? a ningún poder del Estado, ¿no? Ni al Poder Judicial, ni al, ni al Legislativo, ni, ni al Ejecutivo, ¿no? Eh, dentro de las primeras funciones, este el RENIEC tiene, tiene a su haber el mantenimiento ¿no? de, permanente de la, de, la, de la información de las personas, ¿no? a todos los peruanos, como también cooperar en épocas este, electorales eh, con la OMP, no, brindándonos el padrón electoral y así como también los recursos humanos. ¿no? Eh, también verifica ¿no? la autenticidad de las, de las firmas, ¿no? a todos los peruanos. Eh, en cuanto a la población identificada con DNI, Llegamos a un aproximado de 34.894.000, ¿no? De los cuales el 90% vive en territorio nacional en el Perú, ¿no? Y solamente un 3% vive en el extranjero. ¿no? Además, el Reniec cuenta con 292 oficinas, ¿no? Y 239 oficinas consulares en el extranjero. Esto en cuanto a descentralización, ¿no? Y dentro de la modernización tenemos también a la, a la digitalización ¿no? de, la, de la identificación de todos los peruanos, ¿no? sumado ello a ello al DNI electrónico, ¿no? que nos permite tener dos identidades, ¿no? una presencial y la otra digital. ¿no? Actualmente la Jefatura Nacional del raniet está a cargo de la doctora, abogada, Milagros Valverde Cochli, Co ¿no? Eh, Cargo que tiene hasta el 31 de agosto de 2024, ¿no? Es un cargo que, que sustenta cada cuatro años, ¿no? Bien, pasando al siguiente tema, doctor, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Y como organismo independiente, eh, no forma parte del Poder Judicial ni de ningún otro poder del Estado, ¿no? Eh, cabe precisar que, que el Tribunal Constitucional es, es el máximo intérprete de la Constitución. Se manifiesta eh, a través de sentencias y precedentes vinculantes. ¿no? Eh, siendo así que tiene el control de la constitucionalidad mediante el control concentrado y el control difuso. Eh, finalmente, doctora, el Tribunal Constitucional está compuesto ¿no? por siete miembros, estos nombrados por el Congreso, ¿no? con 87 votos a favor, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y son elegidos por cinco años. Y a la vez también no pueden ser elegidos, reelegidos, ¿no? Inmediatamente estos miembros, ¿no? Gracias, doctor, por mi participación. Gracias, compañeros. Gracias. El paso al siguiente compañero. Adelante, Jesús. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta ocasión, el tema que nos toca es sobre el fuero militar policial. ¿no? De acuerdo, a como bien lo, lo manifiesta el artículo 1 del fuero militar, que está previsto, de acuerdo al artículo 173 de la Constitución Política del Perú, ¿no? que viene a ser un órgano jurisdiccional y autónomo, independiente e imparcial. Es competente únicamente en juzgar los delitos que vienen a ser en función del fuero militar. En cuanto a la competencia, el fuero militar y policial, en lo dispuesto en el artículo 139 numeral número 1 de la Constitución Política del Perú, constituye una jurisdicción excepcional e independiente del poder judicial. ¿no? Su competencia comprende exclusivamente al ámbito penal militar y policial. Es, esa es la exclusividad que tiene como competencia. Los delitos y sus funciones. En cuanto a los delitos de función, estos son de naturaleza y carácter policial. Son tipificados únicamente en el Código de Justicia Militar Policial. Y son imputables solo a militares y policías en situación de actividad. No alcanza como decir a personas civiles de la misma forma tenemos los delitos de, de función no los delitos de función bueno como ya lo dije son de naturaleza simplemente militar la prohibición el pueblo militar prohíbe prácticamente no alcanza como lo mencioné anteriormente a ciudadanos civiles ni en forma directa ni en forma indirecto y análoga de conformidad con la constitución política de Perú bajo responsabilidad. Operadores del cuerpo, los operadores del cuero militar están comprendidos ¿no? por los vocales, jueces, fiscales de todos los niveles, así como los relatores, secretarios de la sala o juzgados procedentes únicamente del cuerpo jurídico militar, policial, debiendo contar obligatoriamente con formación jurídica militar-policial. La formación jurídica se acredita con el título profesional con el de, de ser abogado. La formación militar o policial mediante constancia emitida por el hermano competente de la respectiva institución, de la Armada o de la Policía. Asimismo, los magistrados que administran justicia penal o militar policial o fiscales ejerce sus funciones a, des, a dedicación exclusivamente del fuero militar y del de mismo de la, del policial. ¿no? El grado y función. La relación existe entre el grado militar o policial y la función jurisdiccional o fiscal y el fuero militar policial para quienes ejercen dicha función se sujeta a lo establecido en la presente ley del Código Militar y policial, ¿no? En ningún caso, bajo ninguna forma, implica dependencia o subordinación alguna para la ejecución de la función. La final, ¿Cuál es la finalidad de la norma? La finalidad de esta norma es la estructuración, la competencia y las funciones específicas del cuerpo militar, policial, donde determina, las cuales se determinan en la presente ley, en concordancia con la constitución política del Perú. La función militar y policial, de conformidad con el artículo 173 de la Constitución Política del Perú, los militares y los policías son sometidos al acuerdo respectivo y al Código de Justicia Militar, siempre y cuando incurran en infracción durante el ejercicio de la función militar o policial. Dicha función está constituida por el conjunto de tareas que se realizan en tiempo de paz, o durante el régimen de excepción o conflicto armado, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú. Las leyes y los, por, y los reglamentos correspondientes en el ejercicio regula la función militar-policial durante operaciones o acciones militares o policiales no genera responsabilidad penal, sin perjuicio de la investigación institucional que haya dado lugar a, a ello, ¿no? De acuerdo, a las conclusiones del ministerio público, son las que formulan una vez, son aquellas que se formulan una vez terminada la instrucción en el proceso penal, para establecer su posición definitiva respecto a la existencia y a la clasificación de dichos delitos. Las conclusiones del ministerio público asumen gran importancia al momento de cerrar la instrucción en el proceso penal. Pues, de acuerdo con ellas, se juzgará, debe ser juzgado y emitida a disposición. El Ministerio Público tiene la facultad de adoptar dos posiciones. Entonces, se puede presentar conclusiones acusatorias o conclusiones no acusatorias, pero en los dos casos debe hacer una exposición cita y metodología de hechos conducentes e invocar los preceptos legales aplicados al caso. Si las conclusiones son acusatorias, el Ministerio Público debe terminar las proposiciones concretas relativas a los hechos jurídicos que atribuyen el principal, Señalando los elementos constitutivos del delito y de las circunstancias ¿no? que deben tomarse en cuenta para la disposición de las sanciones respectivas incluyendo la reparación del daño cuando esto lo precede. En las propias conclusiones del Ministerio Público, fíjalas de manera definitiva los términos de la acusación con la facultad de clasificar la tipificación de los hechos delictuosos de acuerdo con los resultados de la exclusión siempre que altere los mismos hechos por lo que el juez debe inscribirse a los límites de acusación y no pueda re <tose> rebasar lo agraviado variante de la petición del acusador las conclusiones del ministerio incluyen también en la defensa ya que si son a se en un y el espíritu de acusación y formulen a su vez que en tanto no se declare visto procesos no se presentan en el plazo común de 10 días, que deberá tener por formular la inculpabilidad. Eso sería todo en cuanto a mi exposición, doctor. Muchas gracias, gracias compañero. Muy bien. Bien, eso es todo, doctor Félix. Esperamos las preguntas de mis compañeros. Muchas gracias por su atención. me aseguro que el, el, el otro grupo ya